hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV. bien pues en esta ocasión aquí les vengo presentando les vengo a hablar de este eh, interfón análogo de la marca hit vision el modelo dskis 203 t y bien pues en este en esta ocasión vamos a poder eh, mostrarles. Bien, vamos a proceder a eh, abrir nuestra caja y ver qué es lo que contiene nuestro kit de cámara. Perdón, nuestro kit de interfón o portero Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, perfecto, bien, contamos lo que son una serie de, de cables de interconexión, sus taquetes, como se le puede decir, una calca para poder eh, marcar nuestros eh, puntos y así poder poner nuestro tornillo y poder ensamblar eh, nuestra pantalla bien, también cuenta con un, un manual de usuario vamos a quitarlo para que ustedes observen perfecto, aquí tenemos la plantilla de cómo iría colocado o perforado lo que es el frente de calle y bueno eh, cuenta con el manual de usuario, de instalación, de las conexiones y sus puertos. Perfecto. Cuenta con el manual de accesorios, dice por acá. Es un manual, pequeño manual. Viene en diferentes idiomas. Y de la misma manera también un manual de las conexiones para poder conectar lo que son unas cámaras análogas y poder conectar lo que son eh, eh, pantallas adicionales o eh, frente de calles también, ¿vale? Cuenta con sus diferentes cables, este es el cable de alimentación a 12 volts, a la conexión a una cámara, aquí está la Entrada, del de, conector BNC. Conexión también a alimentación. La alimentación ya sea por este o por esta. Y bueno, también algunas eh, conexiones para poder conectar lo que es un, eh, una chapa eléctrica o magnética. Y poder abrir nuestras puertas. Y bueno, eh, ¿qué más? Tornillería. Sus pequeños tornillos. Y una llave tipo Ale de estrella para poder hacer los ajustes de nuestro monitor o nuestro frente de calle. Bien, vamos a proceder a quitar esto. Y vamos a mostrarles lo que es nuestro monitor de 7 pulgadas de la marca Hit Vision Aquí está. Aquí lo tenemos una... Pa pantalla o el monitor, pantalla o monitor, que pues eh, es de 7 pulgadas, cuenta lo que es el, para abrir o descolgar, eh, igual para desbloquear la puerta, encender lo que es la cámara y podamos ver eh, la cámara que vamos a conectar adicionalmente y bueno, eso sería prácticamente todo. Esto es como eh, poder ver la, la grabación interna de, de la cámara o la imagen del frente de calle. ¿vale? Y el micrófono. ¿vale? Su indicador de encendido. Y pues prácticamente en la parte de atrás nos eh, va a indicar lo que es la bocina nos va a indicar lo que son las salidas o las conexiones de nuestros cables de alimentación, etcétera. Y también para poder colocar el arnés. Aquí lo tenemos, una base para poder colocarlo en la pared o en alguna parte, y así poder instalarlo. De esta manera, iría pegado a esto a la pared. Así y pues prácticamente eso funciona de esa manera eh, contamos con el frente de calle aquí está aquí lo tenemos es un material de aluminio re, muy resistente está muy pesado eh, nos dicen que es eh, ip65 para exterior pero no soporta lo que es eh, caída de de lluvia, vale, pues prácticamente vamos a tratar de proteger este equipo con este eh, material, esta capucha y así proteger prácticamente, eh, bueno vamos a buscar la manera de instalarlo para que no quede expuesto directamente al, al agua, vale eh, cuenta lo que es eh, su micrófono, la cámara, el sensor que es un sensor, el botón de eh, llamada y nuestra bocina cuando nosotros hablamos del otro lado del monitor aquí se va a escuchar cuando nosotros hablamos este es el micrófono para que escuchen del otro lado, ¿vale? cuenta con sus conexiones, hay una parte aquí que se desprende para poder pegarlo a la pared primero y después poder insertarlo y poder colocar lo que es un tornillo de seguridad y así estaría y así estará más seguro. Las conexiones para nuestra chapa eléctrica y para nuestro monitor, para poder comunicarnos entre pues el frente de calle y nuestro monitor, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos por acá? La fuente de alimentación, nuestra fuente de alimentación para poder conectar lo que es nuestro monitor y alimentar nuestro frente de calle, es un, una fuente de 12 volts, a 1.5 Ampere Y bueno pues prácticamente esta es la fuente Que nos va a alimentar lo que es el frente de calle Y nuestro monitor eh, También por aquí tenemos lo que es un eh, Un cable de Que será unos 6 5 metros Que es lo que va a ir a conectar Lo que es el nuestro monitor y de aquí, adicionalmente, pues vamos a conectarlo lo que es a nuestro frente de calle y así poder tener comunicación. Y pues prácticamente es lo que contiene nuestro videoportero o interfón analógico de la marca Heat Vision, modelo DSKIS-203T. Bien, pues... Eh, sin más que decir, en este, en esta ocasión vamos a dejar hasta aquí el video. Eh, muy probablemente vamos a grabar un video más cuando ya esté eh, en función este videoportero o interfón, para que ustedes vean cómo quedó la instalación y así puedan, pues también darse una idea y/o adquirir eh, tal vez un equipo para que ustedes lo instalen en una casa oficina y puedan tener su propio eh, interfón o videoportero, ¿vale? Entonces, pues prácticamente esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima, amigos. No, no olviden en suscribirse a nuestro canal y eh, comentar aquí en la parte de abajo. Vamos a dejar el enlace al WhatsApp para que ustedes puedan contactarnos y así poder preguntar y aclarar sus dudas, ¿vale? Nos vemos. Hasta la próxima. Bien, perfecto. Aquí tenemos lo que es el frente de calle ya conectado. Estamos ya colocando ya el, el frente de calle. Aquí está, de la marca Heat Vision. Y bueno, vamos a ver cómo están las conexiones aquí en esta parte. Eh, como vemos, en esta parte tenemos un cable corriente. Bueno, es un cable eléctrico. De el número 18 son de cuatro hilos aquí estamos conectando lo que es el azul del videoportero con el verde del cable eh, negro con negro rojo con rojo y amarillo con blanco prácticamente así va a quedar empatado conectado de la misma forma del otro lado del, del monitor vamos a conectar también los mismos colores para no haya falla, falla, ¿vale? Ya mejor empezamos. ¿Sí? sí. ok perfecto, perfecto, me escucha bien ahí ¿verdad?